It's the fucking soda in the track. <tose> Vamos ¡A! ver qué tal. Hola, buenas tardes. Hablo a pizzerías Coyote Cojo. Ah, no, no me equivocado. Coymo. Qué bueno. ¿Qué tienes que hacer? Aquí se lo vas a hacer al salir. ¿Sí? Pizzerías Coyote Cojo. <risa> No, no, me saco yo, ¿tú? no, no me saco yo. A ver si encontré esta. Está sonando. ¿Sí? ¿Ah, no, no, ahorita vemos qué no, entonces no, a marcar la no, de ¿eh? te toca tu no, compa Espero que caiga. <risa> Hola, buenas tardes. ¿Pixas el Coyote Cojo? ¿Cómo? ¿Pixas el Coyote Cojo? Bueno, buenas tardes. <risa> Buen intento, paposo. Para <risa> que vea el video? <risa> no, pues pues ahora vamos a ver a quién más hablarle, ¿no? A a Así Soy yo. Ajá. <ríe> ¿Qué vas a preguntar? Eh, hola buenas tardes, pizzerías el coyote cojo es un amigo. De los Ahí está. Hola, buenas tardes. Habla pizzerías el coyote cojo. Bueno. Hola, buenas tardes. Habla pizzerías el coyote cojo. Ajá, uh -huh, perdón. Siempre he admirado a los hombres exitosos. Este, quiero una de peperoni, por favor. Este, ¿me la podría traer a... aquí a...? ¿Cómo se llama la colina? ¿Te digo que sí? Al principio. Corrección. ¿Bueno, primo? Ah, ¿qué onda, ¿Qué pasó? ¿Qué haces? Nada, aquí que mensaje, ¿sí? Yo no mi oh, en la casa. Quiero mi personaje Solo en el posto. ¿Cómo vayan? Se ya no en internet. Ah, bueno. Oye, ¿qué tal la llamada de ahorita? ¿No escuchaste nada? No <risa> Me dejó <con> nosotros. <risa> Ah, bueno, pues... Si hubieras escuchado... Era una broma, primo Pix... Sí. el Coyote, cojo ah. Ah. Ah. Eh. <risa> <risa> <risa> ¿No te suena? Sí, no.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 De bromas telefónicas. Ay, te pasa, es un corte en plaza. Entonces que te jala, nosotros tenemos crédito. Ah, pues los contactos, algunos pues amigos. Yo sí, no sí, sí. Ah, no, bueno, pues, pues nosotros tenemos contacto